Algunos ukeleles tienen en los bordes una franja o tira llamada cenefa. Además de cumplir una función estética, sirve como protección al instrumento ya que permite que, por ejemplo, en caso de golpes, la unión de las maderas no quede a la vista.